Eh, estamos presentes también haciendo todos el ejercicios todas las mañanas, niños, jóvenes y mujeres, ancianos para que el sol de cada día sea mejor, la brisa de cada día sea mejor, el agua, todos los elementos que compone este, este mundo sirva para todo y genere bienestar, eso es el trabajo, esa es nuestra misión que el Padre el Creador Caco Serancua, que es el mismo Dios que nos creó a todos, eh, nos dejó esa tarea y aquí estamos presentes haciendo ese trabajo y cumpliendo la misión que, fue, que nos fue encomendado Pero también estamos recibiendo unos eh, ataques que están alterando el orden natural y invitamos a todos que para nosotros seguir haciendo el mismo ejercicio y asimismo, como anteriormente mencionaba que estamos trabajando para generar bienestar a la humanidad y al planeta tierra. Más, digamos, eh, problemas eh, más notable aquí en la sierra es la destrucción de los cerros que están en la parte baja de este eh, sistema montañoso. Eh, el, la ampliación de la zona industrial muy cerca a los diferentes eh, páramos que están en la sierra y también eh, la práctica de la, de la mafia que hay unas personas que realmente eh, no escuchan ni ven a los, uh, a los hay órganos eh, nacionales e internacionales aunque hay muchas normas pero de estándar nacional pero muchas veces son, no, no son tenidas en cuentas entonces nosotros y eh, sí, esperamos acompañamiento para, para saber eh, hasta dónde podemos nosotros eh, resistir. Y sí, realmente necesitamos respaldos, eh, digamos, la presencia de instituciones y organizaciones de nacionales e internacionales y en especial a la gente de Europa que han hecho muchas obras por nosotros. Gracias.